Saludos, soy Rafael Banger y en esta hora les traigo un nuevo contenido Y es de cómo desinstalar Photoshop de mi PC Aquí tenemos el producto Ejecuta normal, sin ningún inconveniente Pero no sé si a ustedes lo quieran ustedes lo quieran desinstalar por problemas de ejecución, no sé qué sea En cuestión, yo simplemente voy a cerrar aquí y voy a desinstalarlo, listo hay una forma fácil de desinstalarlo, y es yéndose directamente a la carpeta donde se encuentran instalados los productos de Adobe. Disco local C. Y encontramos aquí los productos por regla general se instalan en archivos de programa. En esta carpeta. Y como se trata de Adobe, venimos a la carpeta de Adobe. Aquí. Y aquí están instalados los que tengo hasta el momento, ¿cierto? Les quiero mostrar algo. Aquí en esta otra carpeta también van a encontrar una llamada, pero estos son registros. Listo. Pero los productos, los programas, por lo general esos que ustedes encuentran en panel de control. Aquí en panel de control, ustedes se vienen aquí a panel de control, desinstalar un programa. Cuando ustedes desinstalan un programa de aquí, lo están desinstalando realmente de esta carpeta. Listo. Y aquí están todos los programas que tengo instalados si ustedes lo quitan de aquí acá solo va a aparecer como una, una imagen por lo que cuando den clic allí cuando den clic acá en ejecutar les va a salir eliminar porque no existe la base como tal el acceso directo va a quedar eh, eh, prácticamente desvinculado de la carpeta porque ya no existe entonces para usted eliminar un producto de, de, de, de, correctamente sin que le genere error a la hora de usted instalar uno nuevamente antes de ello, cierren la carpeta, cierren los programas en barra, en administrador de tareas, cierren los, todos los productos de eh, Adobe que tengan eh, en ejecución. Le dan en finalizar, finalizar, finalizar, finalizan todos los procesos, todo lo que sea de Adobe. Le dan en finalizar, listo. Cuando ya hayan finalizado todos los productos de Adobe y cierren los programas de Office que tengan abiertos, Ahora sí toman la carpeta que van a eliminar y le da clic derecho, eliminar. Si le sale un error que no se puede eliminar, hay algún producto abierto. Algo ahí abierto. Algo que impide. Aquí ya se eliminó, se desinstaló el programa. Y si lo ejecutamos como lo hicimos ahora, miren que sale. Desea eliminar el acceso directo porque ya no existe. Entonces damos clic en sí. Acá en panel de control, usted lo único que tienen que hacer es en caso de de que les salga acá, dan doble clic y eliminar, desinstalar y se va a ir de una vez por lo que ya no existe el producto. Entonces, luego un clic Vaciar papelera reciclaje para que se borren todos los archivos y listo, ya les queda eh, preparado para una nueva instalación de cualquier producto. Para ello, Y reinicien el, el equipo, y, eh, pero antes de ello no permitan que se estén ejecutando productos de Adobe. De forma automática, si vienen aquí a inicio, aquí ustedes se enteran de qué programas se están ejecutando al iniciarse el equipo. Listo, entonces dan clic en deshabilitar para cuando inicien el equipo no se inicien esos productos. Por ejemplo, Cortana no es necesario que se esté ejecutando, Consume mucho recurso. Deshabilitar, deshabilitar. Y así el equipo va a correr mejor. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Y hasta la próxima. Si alguna pregunta. Me la pueden hacer en la descripción de este tutorial. O me escriben a mi Facebook. Que yo respondo sin ningún inconveniente. Chao, chao.